El Departamento de Producción de este programa, a ver qué nos dicen esas imágenes. Ahí está el transporte, ¿verdad? Sí, sí, sí, ahí está. ¿Cómo está? Vamos a ver, si me puede mover esa cámara un poquito, yo se lo agradece. Ok. Ahí se apagó el monitor. Ahora, <risa> ahora, ahora no vemos nada. Ahora no vemos nada. Bueno, las imágenes tienen que ver básicamente con... Ahí están con el transporte. El tema de la desescalada que ha abierto, ¿verdad?, la posibilidad del transporte público. Y la idea es que de mañana tiene interés de verificar cómo se está desarrollando. Mire, mire, mire ese vehículo que es un vehículo público. Salió una persona. No se ve si tiene, bueno. Los vehículos... Eh, públicos están Parece como que no tienen mucho, mucha gente No, ahí no se, se ven. Ahí, mucha se ven gente. Déjame ver, ahí van tres Ahí van tres, tres detrás Tres detrás y uno delante Bueno, uh -huh. tú dices que con tres detrás puede funcionar el asunto Si tienen mascarilla. Eh, sí, si todo no, el mundo no, lo, tiene. Lo, lo ideal es que vaya uno adelante y dos detrás Exacto, en, ese en es lo lateral. Pero ahí vemos que van tres Cuando se montan tres y si son corpulentos Se pegan prácticamente uno del otro Bien, bien Aquí. Aunque normalmente ellos le montan cuatro detrás. Sí, Cuatro sí. personas. Okay. O sea, ahí está cómo se ve el, el, el Ese, Esos son los bancos. Uh -huh. Ahí está que, el banco. Que no, que no entiendo por qué esas filas tan largas en el banco de reserva. Eh, parece que ellos no han logrado eh, diseñar una estrategia para, para bajar esa, esas, esas filas. Uh -huh. No sé si pudieran hacerlo vía una, eh, una consulta previa, una cita... Pero sería lo, lo más prudente que ellos lo hagan de manera... Porque veo unas filas terribles en la calle, la gente aguantando sol. Y creo que pudieran buscar ellos la forma de, de, de mejorar eso. Ahí, bueno Ahí eh, estamos viendo el, el tránsito. Sí. El tránsito ha ido mejorando, ha ido en aumento. El, el tema de la desescalada es que siempre se ha tenido el temor de que haya un rebrote. Sí. Y de hecho... Cuando tú ves los números, tú te das cuenta que los números son más altos. Lo sí. que está bajado es la letalidad. La letalidad. Pero los números del contagio han sido más altos. Antes teníamos 200 y pico eh, contagiados diarios. Ahora tenemos más de 300. Así es. Y eso... Incluso he visto cifras de 400, casi exacto, de 500 de casi contagiados casi de 500. Diario. En algunos días han ocurrido casi 400, eh, casi 500 contagiados, es cierto. Así es. Entonces, lo que significa... Y esta parte yo de verdad que no la entiendo porque se supone que si estamos usando mascarilla y estamos tomando medidas, debería haber un, debería haberse reducido sí. el número de contagiados. Sin embargo, continúa en aumento. Ya vamos para, para 20 mil contagiados, 19 mil y tantos. Y es posible que esta semana pasemos de la, la barrera porque aparentemente entre diarios diario eh, está entre 200 y, y, y 400 infectados, lo que significa que en, en esta semana pasaremos... Eh, eh, eh, con muchos números, la barrera de los 20.000 20 eh, contagiados, lo que sí, como ya tú decías, ha bajado la tasa de letalidad y eso es importante, aunque antes de ayer murieron 11. O sea que no significa esto que, que nos descuidemos, a veces sube eh, a 13, a 11, a veces no se muere nadie, a veces se muere uno, hay que tratar de mantenernos... Eh, hay que mantener la guardia, claro eh, arriba, no. no podemos bajar la guardia. Porque la verdad que la situación se ha ido, ¿verdad? A pesar de que hemos estado eh, abriendo. Pero también hay mucha gente que hace esto. Sí. Pues, se quita la mascarilla, la pone en la barbilla. Y también, al estar en la calle, también hay un problema y es que el, los niveles de higiene, lavarse las manos, no son tan a menudo. ¿Por qué? Porque estamos en las calles, trabajando, en la actividad. Y también eso puede provocar el contagio porque te pasa la mano por la cara, por los ojos, la boca, la nariz, y ahí viene el contagio. Incluso en esas imágenes se puede ver ahí un porcentaje importante, en algunas tomas, de gente que no está, no está usando la mascarilla. Eh. Ahí se puede ver eh, un porcentaje eh, importantísimo de personas que lo vemos transitando en la calle sin mascarilla. Mira, mira eh. Tiene uno... Ese vehículo. Tiene sí, uno sí. Solo? Muchas personas transitando sin mascarilla, lo que significa que han bajado a la guardia y esto es peligroso. Así que hacer el llamado nuevamente a las personas que por favor mantengan la distancia, eh, mantengan las medidas de higienización y que usen su mascarilla, que este carácter obligatorio. Yo, es yo me pregunto: ¿llegaremos nosotros a diciembre usando mascarilla? Un pueblo tan desordenado. Bueno, bueno es complicado, es complicado. Bueno. Bueno, esas eran las imágenes que queríamos presentarles a ustedes del Departamento de Prensa. Hizo estas imágenes, Arismendi la antigua, hizo estas imágenes y trabajada por producción de este programa. Vamos a ver qué tienen nuestros amigos de WhatsApp, Yerjan, ¿qué Así te parece? Así es, tenemos que a Alejisa Reynoso del Ensanche Duarte, le escribe dice, buenos días eh, a todos. Yerjan, explícame.